Buenos días, este es un, un vídeo que he preparado con todo el cariño para la asignatura de TICS, en que, como veis, voy a hablar de trigonometría. Yo soy David Galiana y este es un trabajo que corresponde a la asignatura de TICS aplicadas a la docencia en secundaria. Hablaremos un poco del encuadre histórico y objetivos de la trigonometría de medida de ángulos, que son los grados sexagesimales y los radianes, y de las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. La trigonometría es una parte de la geometría, la cual es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las figuras, ya sean planas o en el espacio. Tiene su origen en la necesidad de, del ser humano de medir lo que es el planeta. De ahí viene su nombre. Geo-tierra-metría-medir. Esto ha servido para la elaboración de mapas, realización de construcciones, etcétera, etcétera. Las pirámides de Egipto se hicieron hace miles de años y destacan por la gran precisión con que se pudieron construir. Para hablar de trigonometría tendremos que hablar de la medida de ángulos. Los ángulos se miden en sentido positivo desde el eje horizontal... Y de forma antihoraria. Los podemos medir también de varias formas. Una es el sistema sexagesimal, también tendremos el centesimal y los radianes. ¿En qué cambian uno a otro? En el sistema sexagesimal una circunferencia son 360 grados, en el centesimal son 400, y si medimos en radianes una circunferencia corresponde a 2 pi radianes. si superponemos los tres sistemas vemos que en negro está indicado los grados sexagesimales en azul los radianes y en rojo los centesimales según el uso que se vaya a hacer en topografía por ejemplo se usa mucho el grado centesimal y en matemáticas solemos usar los radianes qué pretende la trigonometría en definitiva resolver triángulos es decir conocidos los valores de algunos lados o ángulos, averiguar el resto. Para esto tendremos que empezar a hablar y poner nombre a los componentes de un triángulo. Si hablamos de un triángulo rectángulo que es el que tiene un ángulo recto, los dos lados que forman el ángulo recto serán los catetos y el lado restante la hipotenusa. Normalmente los llamamos con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. No nos debe dar a engaño la posición en que ocupe el triángulo, porque todos los triángulos que estamos viendo ahora son rectángulos, aunque no lo parezca. Es decir, que un triángulo sea rectángulo lo va a determinar que tenga un ángulo recto. Da igual la posición en que lo veamos. Anteriormente estudiamos el teorema de Pitágoras que permite relacionar los lados del triángulo rectángulo entre sí. Es decir, la hipotenusa al cuadrado será la suma de los cuadrados de los catetos. Pero, ¿y si conociéramos el valor de un ángulo? ¿Podríamos resolver ese triángulo? Para esto tenemos las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Las cuales relacionan los valores de los lados del triángulo entre sí y se encuentran tabulados. Es decir, el seno del ángulo A sería el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Si representamos un círculo de radio unidad, veremos que para el ángulo alfa, que aparece en verde, gráficamente en vertical, en dibujado en color azul, tendremos el valor del seno y en rojo el valor del coseno de ese ángulo. Esto antiguamente, estos valores estaban tabulados, como aparece en la tabla de la izquierda. Hoy en día, afortunadamente, tenemos o bien calculadoras científicas, o la calculadora de, de Google que aparece ahí bajo a la derecha con que podremos calcular de forma sencilla los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo que queramos si relacionamos las funciones trigonométricas con el teorema de Pitágoras llegaremos a la identidad trigonométrica básica de que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 esto no es más que despejar los valores de A y B y sustituir en la ecuación. ¿Qué aplicación tiene esto? Pues vamos a intentar medir el pilono del puente bimilenari desde casa y solo con el Google Earth. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a partir de la trigonometría vamos a dibujar desde el anclaje de los cables, medir el ángulo... ¿Qué hay desde el anclaje de los cables? El ángulo que abarca el pilono. Vemos que son unos 15 grados hexagesimales. Si ahora buscamos una vista en planta y calculamos la distancia entre el pilono y el punto en que hemos ubicado el transportador de ángulos, vemos que esa distancia se puede medir y que son unos 175 metros. ¿Qué haremos ahora? Pues utilizaremos alguna función trigonométrica cuyo valor, conocemos o podemos calcular mediante la calculadora para hallar lo que es la altura del pilo. ¿no? La altura sería la A minúscula, el cateto A. Entonces sabemos que la tangente del ángulo A sería el cateto A dividido entre el cateto B que hemos medido en Google Earth en planta y son 175 metros. También conocemos el ángulo A que son 15 grados. Bueno, pues operando llegamos a que la altura del pilo no son unos 47 metros. En fin, muchas gracias y hasta pronto.